Chao amichis de Fisi Más da Paulo. El giorno de hoy, salto de la corda, ejercicio para mejorar tu estado físico. Saltando la corda, mejora la resistencia, mejora la coordinación, te ayuda a demagrir y, aunque, te ayuda a tonificar el el cuerpo invito a todas las personas a saltar la corda iniciando eh, piano piano 10 segundos 20 segundos a medida que tú vas ganando eh, confidencia y un poquito de estado físico puedes aumentar el ritmo 5 minutos 10 minutos piano piano piano piano Aunque concilio que si las personas no un problema del ginocchio es mejor que consulten a tu médico de fiducia Porque si no te vas a hacer malo Por el impacto, por el salto Ok, para el giorno de hoy Voy a hacer nuevos ejercicios ejercicio. Vamos a saltar la corda Vamos a hacer ejercicios de pele gamba eh, Para el abdomen Siempre utilizando la corda La corda, la corda de hoy es nuestra mejor amiga Para el giorno de hoy Habíamos visto la corda Aunque un tapetino Y la hidratación Que no manque una, una buena hidratación Una hidratación yo me hidrato con este caldo que fa. Ah, rica, rica, rica, rica, rica. Vamos a hacer un circuito. Lo repito, solamente lo repito. Yo doy vueltas. Tú a casa lo fa y tres, cuatro, aunque 5 vueltas. Invito a todas las personas que se inscriban a este canal si aún no lo han hecho. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. Abro, chiudo Vamos a encrochar un pie. Vamos a encrochar y lentamente esciendo. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Ok, perfecto. Vamos a portar el, eh, el talón el gluten. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacer 2-3 piegamentos. No pico la corsa, corsa del posto, corsa del posto, ta, ta, ta, ta. voy a impostar eh, el time y vamos a fare eh, 25 segundos de, de, de laboro con 10 segundos de recupero, como he dicho prima a medida que tú vayas dañando confidencia, resistencia y coordinación les puedes aumentar el, el tiempo aunque la pausa ok vamos a iniciar, vamos a iniciar, eh, eh, cerco mi eh, eh, mi, mi teléfono, así meto el timer, el timer ya está en eso. Ok, perfecto, aproximadamente esto dura 12, 12 minutos. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! Vamos a iniciar saltando la corda, lentamente, lentamente, la corda, la corda. Ta, ta, ta, ta, ta. Salta la corda como voy, como voy, como voy, como voy. Relázate, relázate, relázate, relázate y salta por espacio de 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20, 20, 20. Salta, con mi boy. Ok, vamos a parar... Dopo ¿No vamos a parar un poquito de piegamento. Piegamento. Piegamento. Piegamento. Piegamento. Vamos a parar cuesta Haciendo, ta, Está. ta, haciendo, ta, encrocho, haciendo, encrocho, en encrocho, haciendo, lentamente, lentamente, ta, encrocho, lento. Ok, vamos a meterle un poquito de de abdomen, abdomen abdomen abdomen siempre con la corda siempre con la corda guarda un punto fiso niente excusa, niente excusa pero no alenarte De eso vamos a meter un poquito de de gambe de gambe de gambe de gambe de gambe de gambe gambe a la esquina directa ahora largo que la espalda diciendo, esquina directa que el ginocchio no supere la punta del pie Tra. lentamente lentamente si si si si si si ta, ta, ta, ta la esquina de Rita. respira profundo. a pico la pausa vamos a saltar la corda salto de la corda salto de la corda Vamos a hacer un ejercicio de espalda, de espalda, de espalda. Siempre, siempre con la corda Avanti, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, ta, dietro, avanti, dietro, ta, dietro, ta, dietro, ta. Dietro, aquí, sí. dietro, ta, ok, perfecto, próximo, siempre con la corda, siempre con la corda, va, ta, ta, ta, sin tocar, ta, ta, ta, un poquito el ginocchio su, ta, ta, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio. 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, cambio 1 uh. Vamos a meterle uno de abdomen Abdomen isométrico Me enfermo, respiro profundo andiamo con la fondi a fondi lentamente cambio ta ta ta Después no de esto, pausa, salto de la corda. Salto de la corda. Esto lo repito dos veces. todo lo haces tres veces. Continúa. Nuestro primo round Último round Último round fuerza Energía Vamos a llevar el talón indietro Topo. Topo. Topo. Topo. Topo. Topo. Topo. Topo. Topo. No. Topo. No. Madre de Dios atomi. Su. Su. En dietro. Su. Su. Su. Guarda un punto fijo. Sí. Sí. Ah. gambe gambe gambe gambe largo largo uno vamos a parar el 2 uno due salgo normales 2 due, due due uno due salgo uno solo ta due due dos, uno due salgo uno solo ta doppio doppio doppio uno dos, salgo uh. Salto de la corda, salto. Joder, podemos sea, cruzar. Son ejercicios básicos para todas las personas que inician a saltar la corda. Spalle, spalle, spalle, ah. sì, ah, dietro. continuo Ta. continuo Ta. continuo Ta. continuo Ta. continuo Ta. continuo Continúo. Continúo. Continúo. Continúo. Sigue podemos Abdomen. Con una, con una, con una. Ah. Con la otra, con la otra. Sí. Cambio, cambio, cambio. Sí, vamos. Vamos, tú chelafay. Tú fai. Tú que estás iniciando, no puedo molar. Falo a tu ritmo. Hay 25 segundos. Para hacerlo, ven. Respira. Ah. Senta el ejercicio. Uh. Perfecto. A fondo, a Vamos a parar a fondo y Vamos. Fuerza. Sí. Concéntrate. último, último, salto de la corda vamos a parir indietro, que proviamos lo hay fatto, fin de la fin eres un grande todo este esfuerzo vendrá pagado, eres una persona coraggiosa, tú que estás iniciando te consiglio de repitir esto al menú dos veces a semana no dimenticare que una sana y correcta alimentación es fundamental dormir bene, pensar positivo y no molar a la prima dificultad de cuore Pablo